Vamos, por faena. Venga, crónica. Uf, estoy un poco reventado, ¿eh? <ríe> ya hace bastante rato ¿eh? que, que hemos acabado la carrera. Bueno, vamos con el tema. sin 2019. 50 k 2300 positivos. Me parece que me han salido. Ah, da igual, ya lo pondré luego su título. 2400, 2300 y pico han salido, ¿vale? Porque había un momento que ya iba con. Eh, 2255, no me acuerdo si estábamos, no me acuerdo dónde estábamos, y digo, ah, pues digo, 2300 salen seguros. Bueno, 2300 oficiales, 50 kilómetros, me han salido 49,8 kilómetros. Vale, bueno, estoy un poco hecho polvo, eso ya hay que decirlo, pero bueno, ya no hemos cambiado, a ver si me pica el mosquito y hay suficiente luz. A ver, a ver, a ver. Bueno, eh, ¿por dónde empezamos? decir que el compañero Iván el Iván Sabás eh, ha tardado media hora más que yo no, cabrón, cabrón no, ha tardado media hora menos que yo eh, yo he tardado eh, 6 horas 50 minutos 54 segundos y en Strava veréis diferente tiempo porque se me ha olvidado pararlo y me parece que me ha quedado ahí en 6 horas 58 vale, pues se me ha olvidado yo como voy grabando voy pues pendiente de la cámara y paro la cámara, pero no me acuerdo el reloj, ¿vale? Entonces, ah, bueno, y también hay algún minuto más de la cuenta atrás de la salida. 6 horas 50. Puesto oficial, creo que el 30. Puesto de categoría, si no me equivoco, veterano masculino, el 2, ¿vale? Según las gráficas que yo, las tablas que yo he visto, sería 2 de veteranos. No sé si había categoría máster, pero creo que era V... Creo que era Veteranos el 2 Y de la General el 30 Yo esta carrera tampoco me sale muy buena Me cuesta esta carrera No salgo en unas buenas posiciones Hay que decirlo, es una carrera dura Y bueno, pues ahí, ahí lo que hay Vale, y ya está Bueno, pues el Iván ahí Ya lo veréis en, en el vídeo oficial de, de Que he grabado de, de la carrera Con la, con la Super Sony ¿eh? pues Bueno, con el palo largo Pero con la Sony ahora estamos grabando con la GoPro, pues ya veréis el, el, el vídeo, pues eh, sale el IVA al principio, sale luego a la llegada y todo eso, ¿vale? Pues él eh, ha hecho, me parece, puesto 22, 6 horas 20, si no me equivoco, ¿eh? Creo. ¿Vale? Eh, ahí, cañero, cañero. ¿Qué más? Eh, bueno, vamos hablando un poquito de la salida, eh, bueno, la salida me he colocado aproximadamente el 30, porque lo primero que al ir grabando ya llevo un palo no era este, pero un palo parecido eh, con la Sony, pues ya cuesta decir me coloco enseguida adelante porque vas con la cámara haciendo el sitio que tal y cual, entonces bueno la gente sale fuerte es difícil colocarse para adelante, aparte tampoco me interesaba, porque tampoco hubiera aguantado pero bueno a lo mejor me hubiera gustado colocarme el 20, pero creo que me lo coloqué, eso, como el 30. Y ahí estuvimos, alrededor del 30, ya lo veis en el vídeo, ¿vale? Eh, espero que sí. Y, y... ya está, no hemos mantenido realmente, no ha habido muchos cambios de posiciones. Eh, he estado tres posiciones para adelante, tres posiciones para atrás, poco más, y me he encontrado con un montón de gente. Desde aquí, un saludazo, un abrazo a toda la gente que me ha saludado. Eh, Increíble, pues, increíble, en el sentido de que la gente me aprecia, <ríe> muchísimas gracias, esto la gente realmente me, me aprecia, como yo he dicho, digo, los vídeos son un poco chapuceros, no son un vídeo un poco chapucillas, pero la gente dice, no, no, no, está bien, bueno, pues, muchas gracias, se hace lo que se puede, ¿vale? Y ya está, bueno, eh, hemos salido pues eso, eh, un ritmo, ritmo como un entreno fuerte, más o menos. No sabemos decir a cuánto iba, pero bueno, ritmo como un entreno fuerte. Hemos salido ya dentro del puesto 30, había que correr. No podía decir, voy el 30, voy de fiesta. No, no, el 30, ya exigía, el 30 ya exigía ir rápido. Ir en la posición 30, ¿vale? Y, y bueno, pues nada, es una carrera que tiene mucha subida de golpe. Son casi 2.000 positivos de golpe. Entonces, bueno, hay que ir reservando un poquito. Entonces, ya digo, he salido razonablemente no muy fuerte, pero aún así hay que mantenerse un poco fuerte, porque para ir en el 30, esta carrera, no sé si es que hay mucho nivel, pero exige prácticamente no andar nada en las subidas. Los primeros kilómetros te los comes todos corriendo. Te los comes todos corriendo, más o menos, pero corriendo o andando rápido. Pero la primera parte corriendo, ¿eh? bastante bastante tramo, y claro, esto, esto es para arriba, es Turo. o sea, es breda hasta el turó, entonces, no, no hay mucho descanso, había algún trocito que había bajada, suave, no baja fuerte, porque, ya digo, la idea es para arriba, pero, pero bueno, que hay que dosificarse y tal, bueno, hemos hecho lo que hemos podido, vamos sin palos, ya lo sabéis, también hay que decir que hay, los palos y la cámara se llevan muy mal, porque imaginaros llevar... Dos palos y grabar con qué mano, ya la tercera mano con, con, con qué grabas. No tienes tampoco posibilidades, pero, pero bueno, ya siempre vamos sin palos. Entonces, bueno, quedas un poco tocado en la parte de subida, pero bueno, es, es lo que hay, ¿no? Si eliges y sin palos, pues siempre van más cargados de piernas. Bueno, decir que he tenido un poco de calambre, que normalmente no suelo tener calambres, pero yo como soy muy listo y le decía, le decía que me hemos estado un poco ahí de chachar a unos cuantos, le decía, digo, yo por ahorrar peso no me he traído las sales. Bueno, por los son 15 gramos, un bote que, que lleva 15 gramos, bueno, podía haberlo hecho más pequeño, la verdad, y digo, ah, yo no me tengo las sales, porque es verdad que nunca tengo calambre, ni entrenando, ni nada, y yo hoy tengo un poco de calambre, un poquito de aviso de calambre en el aductor derecho, la verdad es que se han portado muy bien las piernas, cuadrices, bien, porque yo a veces cuando le no meto caña, el cuadrice de izquierdo me carga un poco, pero lo tengo más o menos bastante entrenado y va aguantando, y, y bueno, decir eso, que aunque el cuadrice izquierdo en algún momento pueda ir un poco, pero bueno, se ha mantenido bastante bien, y, y ya digo, lo que he tenido de ese aductor del lado derecho, que sí que se me ha quejado, he subido la parte del cresteo de la aguda, no el cresteo, la subida o final, desde el crucecito que hay, a subir la cima de agudas, ahí iba yo aguantándome con, con el brazo, aguantándome la pierna, ahí presionando, porque tenía calambre el aductor, ¿no? Bueno, calambre, no estaba clavado, pero bueno, te permitía andar, pero, pero mal, ¿no? Bueno, eh, decir que creo que el año pasado, creo que hice 6.53 o 6.52, me parece, ¿vale? Y este año hemos hecho 6.50, y yo digo, hostia, sí que soy malo que no he evolucionado. Luego he pensado, digo, no, el año pasado eh, había una nieve bestial, en todo, estaba todo súper nevado, y, y estaba cayendo nieve, estaba nevando, y entonces hubo que desviar por seguridad cuando llegamos, que había que hacer el cresteo que de hecho el cresteo me parece, no me acuerdo si se hizo por arriba o por el ladillo de cresteo de, de turó a agudas el año pasado eh, por seguridad ya no se subió justo a agudas porque aquello estaba fatal no y no se subió justo a agudas la subida a la antenita esa de hierro que hay y entonces digo, claro, digo este año sí he tardado prácticamente lo mismo y yo esperaba, digo, hostia tengo que ser algo más bueno que no es tan sencillo ser más bueno que el año anterior, pero bueno y, y luego he pensado, digo, bueno, me he dado por conforme porque es verdad que este año hemos subido hasta arriba, hasta la antena de las agudas. Y claro, esa subida es dura. Y luego la bajada es complicada porque hay mucha piedra, mucha piedra es complicado. Y si arriesgas te puedes pegar una hostia y ya has, digamos, fastidio a la carrera. Porque a lo mejor luego vas dolorido, en el mejor de los casos vas dolorido y no te tienes que retirar. En el mejor de los casos. Entonces, bueno, ahí hemos ido, pues como todo el mundo, reservando con cuidado y tal la bajada. Y bueno, por eso, eh, razonablemente, digo, bueno, pues son 15 o 20 minutos de diferencia lo que hemos hecho este, este, este año, que el año anterior no lo hice. Entonces, bueno, me doy por satisfecho y digo, bueno, pues mira, 6.52, creo que hice. Pues este año he hecho 6.50, pero, pero he hecho 15 minutos más realmente, ¿no? O 20, así que contento razonablemente. Tampoco vamos bien, perfectos de lesiones, ya sabéis que tengo el tendón y tal del pie, que lo estoy medio ya solucionando, y bueno se va haciendo, ¿no? y ya está bueno, total, subida hacia Turó dura, como siempre hemos pasado por zona guapa zona guapa eh, hemos pasado, que lo veréis grabado eh, la ermita de Riels la zona de ermita Riels, no sé cómo lo hemos hecho, pero bueno, en el caso de que el camino nos ha llevado ahí a la zona de ermita Riels, eh, Riels del Monsén se llama no Riels y Viabria, Riels del Monsén y desde ahí hemos ido pues por pista, pensábamos que pensaba que iba a ir por la salvaje, que le he grabado alguna vez, pero no, ha había en realidad ha sido un poquito mejor que no ir por la salvaje, que va directa al lago de Santa Fe, hemos dado un rodeo un poco más, más grande, alargando más kilómetros, hemos ido por pista que sube, pero bueno y, y bueno, ha habido zonas bastante técnicas ¿eh? Eh, son muy técnicas realmente, depende de cómo te lo quieras tomar, pero si tú quieres arriesgar es técnico para arriesgar, realmente yo lo que pasa es que intento no arriesgar no arriesgar, ¿no? Entonces, bueno, puede ser técnico, pero si vas con cuidado, pues no, al final no, no arriesgas, ¿no? No es tan peligroso. Pero bueno, que hacía, había mucha piedra descarnada porque al haber tanta lluvia, pues la subida típica de todos los castañeros que había desde, bueno, un poquito más abajo del lago de Santa Fe, del embalse, pues toda esa subida, que yo la he hecho muchas veces entrenando, estaba más sencilla porque había tierra, pero al haber estas lluvias torrenciales que ha habido hace poco pues realmente estaba muy escarnado. Había unos socavones grandes, en fin. Eh, Complicaba un poquito más el, el, el trotar hacia arriba, ¿no? Y la verdad es que iba un poco reventado y esa parte he hecho bastante parte andando, ¿no? Y, y bueno, eso. Hemos ido habituallando eh, Me parece que el primer habituallamiento que he hecho ha sido el de, de agua y tal. Creo que ha sido el de Santa Fe, creo. Luego hemos ido a a Turo de Loma, que es la subida fuerte desde Pasabets hasta Cima. Eh, por si re... Creo que no, creo que ahí no he habido hallado, creo que ahí no. No me acuerdo si he vuelto a llenar, puede que haya vuelto a llenar agua, soy muy malo de memoria. Y bueno, desde ahí hemos empezado todo el cresteo, que está muy guapo, tiene su tecnicidad, ya lo veis que lo he podido grabar con el palo y todo, y hemos cresteado eso, Turo, eso desde... es bueno, te quedas justo pegado a la cima, no llegas a subir a la cima justa, que es justo en el borde, y todo, bajas y haces cresteo, agudas hasta arriba la antena, vuelves a bajar y tiras ya hacia argucias. Y bueno, ya digo, aparte del calambre ese, por lo demás he ido medio bien, pero claro, toda esa subida, los cerca de 2.000 positivos que haces hasta turomas agudas, luego en la bajada, iba bien siempre que hubiera bajada, pero cuando había algún repechito, hostia, iba débil, eh, iba débil. Entonces, bueno, me he ido tomando gel, gel este que me hago, y bueno, se notaba, eh, se notaba que realmente iba débil porque, digamos, tenía poca energía, ¿no? Más que por, por digamos, falta de entreno, que todo afecta al final el entreno, pero, pero más que directamente por entreno he visto que al final era por energía. Entonces, cuando tomaba un poquito de gel, sí que se notaba que mejorabas un poquito y ya luego me he rehecho un poquito, ya he podido medio trampear algunas subidas, ya he podido trotar en subidas tendidas y tal, y ya lo he podido hacer un poquito mejor, pero bueno, es una bajada larga, larga, porque digo te comes 20 kilómetros a lo mejor de bajadas, no, un poco menos, 18 a lo mejor de bajada, desde la última parte de Agudas, hasta abajo, hasta, Arbu hasta, Arbu hasta Arbucias, ¿vale? Y luego ya está, llegas a Arbucias... Y de Arbucias, pues ya empieza una zona planita, podremos decir que no es ni para arriba ni para abajo, como planita. Y, y bueno, con algunas oscilaciones para arriba, algunas oscilaciones para abajo, pero bueno, suave, hasta que llegas un momento y ya te encuentras el Castel de Montsoriu Cuando llegas al Castel de Montsoriu ya es un poco la muerte. Lo he grabado un poquito, iba con otro compañero delante que también iba con palos, y, y bueno, íbamos reventados, reventados, todo el mundo ahí íbamos reventados, una subida bastante inclinada y ahí la energía tanto el chico adelante como yo vemos un poco como, como párate, reserva no párate, respira un poquito y tal porque íbamos muy reventados ya ahí son pues 45 kilómetros creo que son 45 kilómetros y pico, y claro, 45 kilómetros si las da un poco de tralla las piernas pan tocadas ya ¿eh? 2000 y algo llevaríamos ahí de positivos bueno, ahí llevaríamos, pues, 2.200, 2.250, 2.300, sí, por ahí. Y ya está, a partir de Castel de monsorio pues, bueno, ya ha sido, pues, eso, mucho sendero, mucho sendero ciertamente técnico, porque al pasar tanta agua está todo muy lavado. Yo digo, la piedra está muy descarnada y la piedra está muy a la vista. Y al final, eh, tienes que tener, te tienen que quedar piernas. Si no te quedan piernas, esa parte es dura. Es dura porque toda la bajada, ¿no?, digamos... Es dura porque es técnica dentro de lo que cabe. Tienes que ir mucho colocando pie encima de cada piedra, escalón para abajo. O sea, es, es bastante técnica al final la carrera, ¿eh? bastante técnica. Y ya está, al final, pues bueno, hemos estado, ya digo, mmm, posiciones con algún amigo, luego hemos estado hablando, hay varios que no hemos encontrado, pues dos para arriba, dos para abajo, hemos estado muy estable. Contento por un lado porque cuando he ido corriendo y he ido mucho rato corriendo solo, y digo, eso es bueno, por un lado, porque ni me pillaban por atrás ni yo pillaba a nadie. Eso es que iba colocado donde tenía que ir, que era el 30 más o menos, ¿no? Y al final, está bien, porque hemos elegido un puesto, una posición en carrera que al final era mi nivel, más o menos. ¿eh? Que, que no es como luego, ¿qué pasa muchas veces? Que estás corriendo y te encuentras que en la parte final te pasa todo Dios. Te pasan eh, no todo Dios, pero que a lo mejor te pasen 4 o 5 personas. Y dices, hostia... Eh, no iba bien colocado, ¿no? me están recuperando por atrás, ¿no? Y bueno, así que bastante contento, a lo mejor he pasado yo alguno y alguno me ha pasado a mí, o sea que hemos oscilado muy poquito. Y luego otra cosa que iba a decir, eh, hemos tenido que echar bastante cabeza, bastante cabeza, la parte final se hace dura, pues yo digo, es, es técnica, no es que digas, ah, pues mira, cojo pista, y sí que había algún momento de pista, pista, ya me entendéis, la pista típica, pero de montaña, ¿eh? no me refiero a pista de asfalto, sino pista de montaña. Había algún pequeño trocito de asfalto, pero muy poco, poquísimo. Y, y que iba a decir, bueno, pues eso, que dice, hostia, venga, pues la pista aquí nos mantenemos. Y enseguida sendero, sendero, ya digo, muchísimo sendero, muy guapa. Pero el sendero, pues castiga, porque al final, sendero con piedra, ya digo, pasada de mucho agua y piedra muy abultada y mucho, mucho salto y bueno... Eh, se hace dureta, pero bueno, ya está el resumen, creo que me ha ido razonable bien, me he encontrado con el estómago eh, como dice el Iván, el estómago un poco revuelto he, que pararme al he hecho dos baños dos baños hoy y el último baño que he hecho me ha pasado un corredor <risa> y digo, oh, rápido detrás, casi me he pillado otro detrás pero ha coincidido que he podido, y digo, venga, que no me pase nadie más, me ha pasado uno en el, en el baño y, y ya está, así que bueno, razonablemente contentos pero yo digo, no me encontraba en la parte ya más final, eh, a pesar de que he comido algo de turrón también en algún momento y tal, más sobrado realmente el turrón que llevaba, siempre me pasa, siempre me sobra turrón, y más sobrado orejones, ¿por qué? Porque al final no tenía estómago lo bastante bien, cuando vas cansado, ya sabes, vas un poco ahí medio en pájara, el estómago tampoco te, te pide comer, y vas un poco subsistiendo, he bebo mucha agua, mucha agua, Isotónica también, pero tampoco luego llegaba un momento que tampoco me entraba la isotónica del todo. Entonces, bueno, pues, pues al final hemos subsistido con agua, he cogido melón, he cogido melón y naranja de los habitamientos es lo que cogió básicamente, y el agua, porque al final ya yo me mi orejo en mis cosas y, y me he apañado con eso y es lo que más me apetecía, melón y naranja. Y, y ya digo, contento con la carrera, me gusta, ya quedar mejor, pero es lo que hay, es lo que hay, ¿no? Eso nos pasa a todos. Tenía mejor quedar, sí. Pero. Es lo que hay. Bueno, pues no sé qué más decir. Eh, muy bien marcada, muy bien marcada. Había un grupito pequeño que, que en algún momento se han pasado un poco, ¿vale? Eh, decirlo que no hemos estado charlando con tal, incluso eh, comentándolo con la organización, incluso y tal. Y, y la verdad es que, bueno, así un poquito quizá mala suerte, porque, porque realmente lo hemos visto dos. A la derecha había como un como una escaladita, una pequeña escalada, no la he grabado eso, porque me ha pillado el sopetón y no me ha dado tiempo de sacar la cámara, y, y ahí había como una pequeña escaladita, una pared así a la derecha, que está, una escaladita así un poco, y, y es verdad que lo hemos visto, pero, pero bueno, es verdad que si a lo mejor uno se concentraba hacia abajo, uno mirando para abajo, no miras en su momento, pues se te pasa, ¿no? Y bueno, un poquito ya digo, alguna persona se ha perdido, pero en general muy bien marcada, como siempre, Vestrail muy bien marcada, y ya está, muy contento porque no te hace perder tiempo, te lleva al camino más o menos lógico, que tú crees que no, ¿sabes? Que tú vas por aquí y no te hace un quiebro raro, ¿sabes? En el que dices, hostia, eh, cualquiera se piensa que vas a tirar por aquí ahora el, el track, ¿no? Y no, va bastante lógica y ya digo, bastante, bastante bien, bastante tranquilo de que, ¿sabes? Que si vas un poco pendiente de las señales no te perdías y... Y no, no salía, o no, sea, no, no ibas a tener un problema de decir, hostia, es que como te pierdas la lías, ¿no? La lías porque pierdes un montón de puestos, ¿no? Aparte que fastidia, ¿no? El hacer más, más, más trozo. Así que contento. Bueno, pues ya está, no sé, llevo un montón de 19 minutos, me parece, de crónica. Y digo, contento, felicidades a Iván, eh, felicidades a, enhorabuena a todos los que han, que han acabado la, la carrera, de todas, las, de todas las versiones, porque esta carrera en 50, había de 24, había de 17, había de 10. Enhorabuena a todos, y ya está, hemos estado ahí un bastante rato ahí de colla eh, hablando, <risa> bastante rato, así que bueno, contento, una más a la saca, y ya está. La próxima que tengo es Terra Negra, y, y no voy a hacer muchas carreras, porque tengo de Ultra y no voy a hacer muchas carreras próximamente, Pero tengo que ponerme en modo bici, que se dice modo bici, ¿vale? Bueno, pues venga, un abrazo a todos, eh, gracias, como siempre, y... Y esto ha sido, no sé más. Venga, te...